Hay médicos y enfermeros que dedican muchas horas al día a hacer un telefónico. Para algunos pacientes que lo necesitan, para otros que no lo cogen, pero claro, ¿cómo sabes si lo van a coger o no si no llamas? Pacientes que están perfectamente pero no sabes si están bien o no si no le llamas. Entonces, nosotros llamando a todos y dándoles la información a un hospital, salió resultados de que reducíamos un 70% del tiempo de ineficiencias del equipo de enfermería. O sea que ese 70% le dedicaban, le podían dedicar, le tenían libre a gente que de verdad necesitaba su atención. Entonces ahí, claro, a cortas unas vistas, una locura. Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a María González, cofundadora y CEO de Tucubi, una startup basada en tecnologías de inteligencia artificial conversacional, que luego nos contará cosas muy molonas, que es capaz de anticipar decisiones médicas monitorizando en remoto a los pacientes de forma personalizada. Además, tanto María como Tucubi lo están petando muy fuerte porque bueno, han ganado premios como la, el, el Show Summit, la categoría Health and Wellbeing, los premios Emprendedor 21 de CaixaBank. Bueno, Y es de estas startups, estas empresas que ves claramente que van a revolucionar el mercado. Bienvenida, María. Muchas gracias, Jordi. Un placer. Tengo muchas ganas de, de tenerte aquí, eh, estáis haciendo algo súper chulo, súper chulo, que luego vamos a profundizar, pero que, quería empezar un poco por tu background. Eh, porque tú eres ingeniera biomédica, empezaste tu carrera profesional investigando en ultrasonidos, creo, en la Universidad de Sao Paulo, y luego fuiste virando hasta, hasta montar esto. Cuéntanos tu historia, que tiene pinta de tener mucha chicha. Sí, bueno, no tiene tanta, ¿eh?, pero, pero sí sí que, sí que he cambiado un poquito. Eh, efectivamente, yo, mi background es ingeniera biomédica, eh, que estudié en Madrid, en la Carlos III, y de hecho que ahí conocí a mi socio, que también es ingeniero biomédico, y, y fui un año a, a terminar en Brasil y aproveché a trabajar en un laboratorio de allí, porque a mí me gustaba mucho la parte de investigación, me gustaba mucho la parte de, de programar, la verdad, y lo que hice allí fue desarrollar algoritmos para intentar eh, detectar el cáncer de mama con la misma precisión, o sea, a través de ultrasonidos sonidos, con la misma precisión, que se directa con Rayos X, básicamente porque con Estados Unidos es más barato y es más accesible. Entonces en Brasil era un programa muy gordo y me gustó mucho. En un año de investigación no haces nada, eh, pero ahí también me di cuenta precisamente de que no hacer nada. Entonces de que tarda tantísimo en llegar eh, productos que se desarrollan en la universidad, en el laboratorio, a mercado. Que cuando volví a España, pues empecé a trabajar en una multinacional de las más grandes de dispositivos médicos, de software médico, pero en la área de marketing, de vale, vale muy bien este es el producto, pero cómo luego llega a los pacientes, cómo llega al sistema sanitario, etcétera. Y ahí estuve pues un añito y un poco, eh, y ya pues empezó a, a, a rumiar la parte de emprendimiento, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, y dejé el trabajo y ya empecé a, a emprender. Qué bueno. Lo de meterte en marketing, porque esto lo he visto, esto fue decisión consciente, es decir, fue en plan quiero empezar sí. a aprender negocio, ¿sí? Sí, y una cosa que me costó muchísimo, ¿eh? Porque tenía, cuando volví tenía dos opciones, o esta, o empezar en investigación en un hospital, que fui allí a en, en cardiología, cuando fui me dejaron ver eh, o sea, el corazón vivo para detectar arritmias, bueno, espectacular. Pero como digo, bueno, quiero pensar que en algún momento podría volver ahí, eh, y al final pues me fui a, a empresa a decir que luego, eh, justo antes de empezar a emprender, tenía también encima de la mesa dos máster, uno que era en, en, en Suecia, que era para seguir desarrollando temas de, de ingeniería biomédica, para astronautas, porque claro, se comportan distintas las cosas en, en el espacio, ¿no? Y, claro, me parece también brutal, pero al final tiro más la rama de emprender y, y aquí estoy, y no me arrepiento, ¿eh? Pero sigue, sigue, sigue ahí un poco la, la cosa de qué pasaría si hubiera hecho eso. Bueno, pues eso te da para otra startup a claro, futuro. Claro, sí. Es. O sea que... sí es. <risa> Para viajes espaciales también hay que llevar cositas, entonces... <risas> claro, si es que es un momento maravilloso el historia porque hay 200.000 cosas que hacer y es todo bastante accesible, ¿no? O sea, te puedes poner, pues como tú, o sea, tienes una idea, el sector médico que suena... Claro, desde fuera siempre suena como, ¿cómo te vas a meter ahí? Y, y vosotros lo estáis revolucionando. Acercándonos un poco a lo que hacéis, tenéis alguien en el equipo que se llama Lola, ¿no? O sea, no que, cuéntanos quién es Lola. Lola es un asistente virtual clínico, o sea, básicamente es, es nuestro producto, por así decirlo, que es una parte más de los equipos médicos, de los equipos de enfermería, que lo que hace es cuidar de sus pacientes cuando están en casa, ver cómo están y luego devolver la información a los profesionales, porque ahora yo creo que todos los, directamente o indirectamente, lo estamos viviendo por listas de espera, porque tardan la vida en darnos cita con primaria, ya no estamos de especializada, porque no hay suficientes profesionales sanitarios. Y cada vez toma más atención porque cada vez hay más personas, hay personas con patologías crónicas. Entonces, nosotros lo que desarrollamos es inteligencia artificial para ayudar a que todos los pacientes o que todas las personas tengan un seguimiento, una atención, y devolver la información a los médicos, a los enfermeros, para que sepan quién necesita de verdad que ellos intervengan y cuándo. O para aliviar esa carga, que un médico, por ejemplo, primaria ahora tiene 1.500 pacientes asignados, pero puede ver a 30. ¿Cómo sabes que 30 tienes que ver? O sea, que te citen recurrente cada tres, cada seis meses sin saber de verdad cómo está el paciente, no es eficiente. En, en cualquier otro sector estamos desarrollando de tecnología para hacer todo más eficiente, ¿por qué aquí todavía no? Entonces, un poco es el objetivo hacerlo todo más eficiente y que todo el mundo tenga atención que necesita cuando lo necesita. Qué bueno. ¿Y, y, y cómo funciona esto luego, luego en la práctica? Claro, bueno, yo voy al médico y, y, y, me, y me dice, ¿tienes que hablar con Lola o, o, o cómo es ese proceso? <risa> bueno, algo así, algo así. Sí, o sea, al final lo que es... El proceso es que nosotros nos integramos con los eh, sistemas que utilizan los hospitales, la ¿vale? clínica, etcétera. Entonces, lo que tenemos es que Lola está especializada en hacer seguimiento de distintas patologías. Eh, pues, por ejemplo, en problemas respiratorios, en problemas cardíacos. Entonces, cuando tú vas a consulta, imagínate que tienes un problema respiratorio. El médico te dice, oye, en la siguiente cita la vamos a tener, pues, probablemente en seis meses, en un año, en lo que sea. Pero, te parece bien voy a activar a que Lola, que es nuestro asistente virtual del hospital, te va a llamar todas las semanas. ¿Qué día te viene mejor? Pues los lunes a las 5. Pues los lunes a las 5 te va a llamar. Y te va a preguntar, pues, por lo que me sueles contar a mí en consulta, y cómo te encuentras. Tú cuéntale cómo te sientes y luego ella me va a mandar a mí las respuestas. Entonces voy a ir viendo cómo estás. Si pasa algo, al día siguiente yo te voy a llamar. Y si no pasa nada, también está bien. Porque el día que vengas a consulta... El tiempo que tengamos, que al final son esos 10 minutillos, yo ya voy a saber cómo estás y no vas a tener que preguntarte de qué te acuerdas, de cómo estabas. No, ya tengo la información y ya vamos al grano de cómo podemos hacer que estés mejor. ¡Qué bueno! Entonces, los lunes a las 5, la llama el paciente, De cada hospital tiene un número concreto para que el paciente se lo guarde y ya sepa quién es, conversan y le mandan información para los profesionales sanitarios. Pues muy, muy, muy interesante todo, todo esto, porque al final lo que dices tú, no es un tiempo que no se pierde. Aparte, el paciente no tiene que ir al, al hospital, no tiene que ir al centro médico y este Entonces, tipo de, de cosas que también eh, cuesta. Eh, ¿Y por qué por teléfono? O sea, porque cada claro, día de hoy vivimos mogollón de tecnología, tenemos apps, tenemos Alexa, tenemos no sé qué. ¿Por qué en teléfono? Porque hemos probado todo <ríe> y eso es lo que mejor ha funcionado. O sea, cuando empezamos, Empezamos trabajando con dispositivos, con wearables, porque lo que queríamos era pues, mejorar comunicación paciente médico, tener más información, eh, y dijimos, oye, pues, eh, pues típico smartwatch con mil cosas. Eh, los pacientes no querían utilizarlo, luego, eso tiene un coste, eso necesita, o internet o un bluetooth, necesita más cacharros, la mayoría de pacientes son pacientes más mayores, entonces no era la solución para ellos. Y luego otra cosa que nos decían profesionales sanitarios era que para mí no es tan importante que haya dado más o paso, menos pasos, que tenga tensión un poquito por encima, un poquito por debajo. Yo lo que quiero es preguntarle cómo se encuentra. Yo yeah. lo que quiero es saber cómo está para que se encuentre mejor, entender si se haga un poquito más, cuándo se haga un poquito más, ese tipo de cosas que no podíamos así. ¿Cuál la evolución natural? Pues una app, ¿no? Un chat, un chatbot claro. que pudiera decir esas cosas. ¿Qué pasa? Que por un lado, igual había muchos pacientes que no, o personas ¿eh? que no tenían smartphone o que no utilizaban smartphone, veía hace poco... Que pareció muy curioso, en Estados Unidos, solo el 60% de las personas de más de 65 años tienen el smartphone. En Estados Unidos, que no estamos hablando de... Me sorprende un montón. Pues aquí es algo parecido. O lo tienen pero no lo utilizan para la salud. Y luego lo más clave, que nos dimos cuenta, es que la, la adherencia, o sea, el uso de las aplicaciones, que pasan todas las aplicaciones, pero en salud también, al principio las usas un montón y luego se te olvida. Se te olvida que tienes que seguir haciendo estas cosas. Entonces dijimos, vale, ¿cómo conseguimos mejorar esto? Y pasamos a la voz. Porque también a mí era algo que me flipaba. Y empezamos a jugar con, con... Es lo bueno de que los dos fundadores seamos técnicos, que pues íbamos cacharreando mil cosas y podíamos jugar mil cosas nosotros. Y hicimos skills en Alexa y en Google Assistant. Y nos dimos cuenta que la voz era el canal. O sea, podíamos recolectar todo eh, para los pacientes, para las personas. Es lo más natural del mundo. El reto es que a nivel regulación no podéis integrar una historia clínica con, con Amazon o con Google a día de hoy. Todavía no. Eh, y luego, igualmente, con un altavoz inteligente hace falta un móvil para tener una app para configurar el altavoz. De momento hace falta tú también acordarte de despertar el altavoz. Esto está cambiando en algunos casos, pero tampoco era la mejor solución. Y obviamente que tienes que comprar un altavoz si no lo tienes en casa. Entonces tampoco era para todas las personas. Y ahí es donde se nos ocurrió de ver cuál era la forma de llegar a absolutamente todas las casas, de tener una adherencia de que tú no tienes que estar pendiente de acordarte de nada, sino que ya te llega, por así decirlo. Y es donde lo que hicimos fue como extraer... Es existente asistente virtual y de hacer el despliegue a través de llamadas de teléfono, porque pues, llegamos a todos los hogares, la adherencia es la, la mejor que hay en el mercado, o sea, las aplicaciones móviles en salud siempre hay menos del 50%, tenemos una adherencia media de los pacientes que contestan y completan todas sus llamadas del 95%, que es brutal, o sea, es que es brutal, y eso, llegamos a todas las casas y es una... O sea, lo que es la llamada telefónica de seguimiento de paciente es un acto clínico que ya está establecido, que hay guías clínicas de esto. ¿Aplicaciones móviles, No tanto. Esto ya es un acto clínico que se puede automatizar, regulado, por supuesto, y haciéndolo bien, pero se puede hacer. Es una, no tienes que cambiar el flujo de trabajo de los profesionales sanitarios, no tienes que cambiar la forma de que haces las cosas, te integras directamente en su flujo. Qué bueno, me, me encanta el, el uso de decir, oye, pues cuál es la tecnología que más aceptación tiene, más fácil, ¿no? Yo lo entiendo, por una persona mayor, una llamada de teléfono, todo el mundo sabe cogerla, que a veces se nos va a la cabeza a otras cosas, esto sí. es lo más fácil. Sí, sí. Eh, entiendo que entonces ahí el reto que quizás tecnológicamente hablando es que te tienes que integrar de alguna forma con los sistemas del hospital, o sea, ¿cómo, cómo, cuando, cuando cerráis un acuerdo, ¿cómo, sí. ¿cómo lo ponéis a funcionar? Digamos que yo creo que hay dos retos, porque el reto de integrarnos lo tenemos todos, utilicemos la tecnología que utilicemos, pero... El reto de, yo creo que del teléfono es que a nivel de tecnología para mí es lo más complejo bueno, y en general yo creo que es lo más complejo, eh, es más complejo que un chat, es más complejo que un altavoz y de hecho cuando pasamos de altavoz a, a teléfono pensamos que podíamos seguir utilizando el mismo eh, software o plataforma de diseño conversacional, pero es que los comportamientos por teléfono no tienen nada que ver que cómo reaccionas ante un altavoz. El, el reto grande, grande, grande es la experiencia del paciente hablando con un asistente virtual. Aparte de, aparte de que la voz suene más robótica, menos robótica, que ya casi no suena robótica, o sea, nos, nos la pueden colar perfectamente porque son voces muy conseguidas, sobre todo es la latencia. De ahora que estamos tú y yo hablando, no es una latencia fija de cada... Si yo paro de hablar, al segundo hablas tú. No, es modular y cada persona es distinta. Entonces, para mí ese es el reto más grande que, que también es donde tenemos más esfuerzo y, y donde nos diferenciamos bastante. Y luego, la parte de integrarnos, nosotros tenemos nuestra propia plataforma para algunas entidades que, que no quieren integrarse directamente, pero todo está apificado apificado y siguiendo protocolos de comunicación, fire, bueno, clínicos, básicamente, de ciboseguridad clínica, para poder integrarnos con sistemas, hospitalarios de, vamos, con sistemas informáticos de los hospitales. El reto en España al final es que hay 17 <risa> sistemas distintos, pero bueno, eso nos pasa a todos. Ese, ese punto es interesante. ¿no? El, el, eh, ¿Vuestro foco ahora está en España o, o, o vais también para fuera de España? El sistema está operando en castellano, en portugués y en inglés. Comercialmente estamos tanto en España como en Portugal y porque o sea, nosotros para poder operar necesitamos cumplir cierta regulación. que o sea, Somos un software como dispositivo médico. Entonces eh, tuvimos el certificado C CE de, de software como dispositivo médico en mayo. Del año pasado. Eso nos permite operar en toda Europa. Pero luego, por otro lado, eh, nuestro sistema por detrás lo que tiene es precisamente el lenguaje natural. O sea, que no es como puede ser eso, una, una plataforma que traduces y ya está, sino que tienes que hacer una comprensión y una adaptación del lenguaje plena a otros idiomas. Entonces, ahora mismo tenemos esos tres idiomas y abrirnos países en Europa no es. O sea, tiene sus propias luego regulaciones yeah. dentro. Entonces lo que estamos haciendo es preparar todo el tema de regulación en Estados Unidos. FDA, reembolsos allí, porque a nivel estratégico tiene también más sentido. Claro, por aparte entiendo, entras un mercado mucho más grande, porque la regulación con Eso FDA es. te sirve para todos Estados Unidos y, y ya no tienes luego que ir estado a estado, o tienes algo también en los estados. Lo que es FDA sí te sirve, igual que aquí el mercado CE en Europa, te sirve para toda Europa. Luego lo que tiene cada estado a veces son cosas distintas en temas de, de reembolsos. Pero depende del go to market que tengas, pues en algunos casos te puede variar si si si atención, es que nosotros lo que no hacemos no proveemos atención, o sea, no somos médicos, porque la licencia médica sí que depende de cada estado. Nosotros somos una herramienta tecnológica, entonces ahí depende. Vale, guay. Entonces así también os, os quitáis un poco de, de presión, de, de, de complejidad sí. del, del sistema. De, de más retos sí. Ya, ya hay suficientes. Sí, sí, sí. Oye, y aquí, centrándonos un poquito en España, ¿cómo, ¿a quién le vendéis? ¿Se le vendéis al hospital? ¿Vendéis a las farmas? ¿Cómo va esto? Sí. Eh, o sea, los principales clientes son los sistemas sanitarios que son hospitales o grupos de hospitales o aseguradoras que también tienen hospitales. O sea, al final lo que hacemos por un lado es aumentar la capacidad de los profesionales sanitarios, de que pueden cuidar a muchos más pacientes. Por otro lado reducción de costes de complicaciones eh, en inglés, evitadas eh, básicamente si tú tienes un paciente y esto hay evidencia publicada general y evidencia que hemos generado nosotros trabajando con hospitales. Si tú tienes un paciente controlado y actúas a tiempo ahorras un montón y recibes un montón, rehospitalizaciones visitas a urgencias, incluso si tienen que hospitalizar, hospitalizan antes y en vez de estar 10 días hospitalizados, que para el paciente es mortal, pero además es una pasta, en vez de estar 10 días están siete. O les puedes mandar a casa antes porque les tienes controlados. Entonces, eh, por eso es tanto hospitales como aseguradoras que también tienen esos hospitales. Y luego trabajamos también con la industria farmacéutica especializándonos en, las, en patologías que ellos abordan, porque básicamente uno de los retos de la industria farmacéutica es demostrar o entender cómo se comportan pacientes, por ejemplo, que llevan mucho tiempo con una terapia. Cómo están mejorando, eh, al final por mantener esa terapia y por tener una adherencia, que también la adherencia a las terapias es una persona se la toma y otra no, o sea, es 50%. Entonces, si mejoramos esa adherencia y si además controlamos a los pacientes a largo plazo, tiene información también para poder... Luego negociar esos reembolsos de oye, que es que es verdad, porque hasta ahora no, no se puede medir, no, no puedes monitorizar a miles de pacientes, pero ahora sí. Entonces, ahora pueden demostrar qué terapias son más efectivas. Qué bueno. Entonces, ¿de esta forma tiene, tiene sentido para la, para vosotros, a lo mejor, ya un acuerdo con la farma y que sean ellos lo que lo metan en un hospital? O cuando trabajáis con una farma, el enfoque es otro. Sí, trabajamos de dos maneras. O sea, por un lado, eh, eso que comentas es una especie como de distribu distribuidor, uh -huh. que ellos lo llevan a los hospitales. Y luego, en otros casos, eh, las farmas también están empezando a no solo vender terapias, sino a vender servicios. Uh -huh. Para comercializar servicios. Es una cosa que llaman oh, billion bueno. the Pill, que es una tendencia que es, no, yo no vendo una pastilla, sino yo lo que vendo son resultados en salud de los pacientes. Mis pacientes mejoran. Entonces, están empezando a crear productos que se llaman también Digital Therapeutics, que es una terapia eh, química, digamos, y soluciones digitales en conjunto. Entonces, si yo le doy la mejor droga a este paciente, me aseguro de que la toma, que tiene buena adherencia, y me aseguro de que su profesional está informado de cualquier cambio que le está pasando, de cualquier cambio de síntoma, va a tener los mejores resultados. Entonces, están las dos cosas, distribución y creación de nuevos productos. Vale, entonces entiendo también que, bueno, un éxito pues, para vosotros y sí, lógico sería que llegara una farma y, y dijera, oye... Me interesa esta tecnología, además así me digitalizo y empiezo a meterme y os compro. O, ¿O es algo que no os habéis planteado? Es algo que puede pasar. O sea, efectivamente es algo que puede pasar. En el espacio así de um, health tech, eh, las adquisiciones suelen ser por otras health tech más grandes. O sea, pues un Babylon, un Teladoc, cosas de este estilo que se han visto en los últimos años. Suele ser más normal. Pero también los siguientes son, o aseguradoras grandes de Estados Unidos, también quieren soluciones que les ayudan a entender el riesgo y minimizar el riesgo de los pacientes. Además, cada vez hay más pacientes mayores y tienen que abrir eh, los productos de aseguradora de salud a, a pacientes más mayores. Entonces, tienen que gestionar ese riesgo porque obviamente van a consumir más. ¿no? Entonces, también está esa parte de, de, de adquisiciones por insurance o por industria farmacéutica o de dispositivos médicos. Sí. Eh, entrando en hospitales, porque claro, a mí es que me parece un reto, como nunca he vendido en salud, me parece un reto, porque sí. claro, los hospitales ya nos cuesta como pacientes que nos hagan caso, entiendo que, que a proveedores de servicio tiene que ser muy complicado entrar. ¿Por, por dónde entráis? ¿Cómo hacéis ahí la, el go ¿Cómo os posicionáis? ¿Os vienen ellos a vosotros? ¿Vais vosotros a ellos? ¿Cómo se, se entra en un hospital? Nosotros creo que hemos tenido, siempre digo que es por suerte y por desgracia, porque desde que empezamos hemos tenido suerte de que ha sido muy orgánico. Entonces, eh, en España, con diría el 99% de la gente que estamos trabajando, ha sido orgánico, porque siempre desde el primer momento nos hemos movido mucho, mucho, mucho, mucho, en todos los foros, en todos los eventos, en todo lo que había. Eh, y además hemos trabajado también con el ámbito público para generar evidencia. Aquí lo más clave es, vale, dices que haces esto, pero de verdad haces esto pues sí, probándolo, compartiendo filtro de los pacientes, de los profesionales entonces, con quien hablamos normalmente en, en hospitales, en sistemas sanitarios son con la parte de transformación o sea, todos los sistemas sanitarios necesitan, y saben que necesitan una bueno, transformación digital, porque no llegan porque es que no, no, no tienen suficiente, o sea, no existe suficientes profesionales para poder contratarlos y la demanda de atención sigue, sigue, sigue aumentando, entonces normalmente hablamos con la parte de transformación y con directores médicos, porque ellos son los que dicen, vale, este producto de verdad a nivel clínico, a nivel de transformación puede servir o no servir, pero luego los clínicos son los que dicen, vale, pero tiene su certificado, tiene su evidencia, sirve para este tipo de casos de uso, entonces siempre son esos dos perfiles, de primeras. Luego ya se va bajando, a los, incluso a los enfermeros que lo van a utilizar, los pueden personalizar, pero de primeras siempre entra por ahí. Qué guay. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo tardáis en, en entrar? Desde, desde que pones el primer punto de contacto hasta, claro, por lo que has dicho, ¿no? Entras por arriba, luego el enfermero, luego el no sé qué, luego... Esto, se, Tiene pinta de que, que corto no es. Sí, sí, sí. Yo creo que un poco como, como cualquier B2B, con el plus de que es sanidad. Pero 6-12 meses, ciclo de venta, normalmente es eso. Qué guay. O sea, hay, hay, hay que armarse de paciencia. Has dicho ¿no? que necesitas evidencia, que necesitas esto. Claro, esto ahora que ya hoy estáis funcionando, luego te preguntaré ¿no? en, qué, en qué sitios estáis, pero, pero que ya esté funcionando y demás es más fácil ir desarrollando evidencia, pero imagino que cuando lanzasteis, cuando tú te pones a hacer esto, ¿cómo consigues tener datos o ponerte a funcionar y poder demostrar al mundo que tengo algo que funciona? Sí, pues yo también digo que nosotros tuvimos suerte, o sea, al final... Eh, los dos, Marcos, que es socio y yo los dos tenemos ese background en ingeniería biomédica hemos hecho prácticas en hospitales, nuestros profesores son médicos, nuestros profesores trabajan en los hospitales en la parte eh, de ingeniería del hospital, eh, hemos participado en, en todos los programas que había de salud con hospitales entonces sí que ese primer año, esto antes de fundar la compañía, entonces ese primer año ya teníamos un poco esos contactos hechos en el momento que fundamos, ya sabíamos con quién queríamos hacer evidencia, ya habíamos hablado con ellos entonces hicimos las primeras validaciones técnicas que se llaman validaciones clínicas luego incluso a día de hoy con clientes lo que hacemos es damos un servicio y facturamos por ese servicio pero a la vez se está generando evidencia clínica, o sea se está monitorizando todo para dentro de un año poder publicar los resultados que estamos generando y ahora en septiembre vamos a empezar otros tres estudios clínicos o sea, porque al final también la evidencia muchas veces no sirve solo por, por o sea no puedes generalizar sino que a veces va por patología entonces si quieres posicionarte fuerte y nosotros lo bueno es que somos transversales, pero si quieres generar una propuesta de valor fuerte para cada patología, tienes una evidencia para cada patología. Qué guay, qué guay. ¿Y cu cuántas patologías distintas hay? Eh? Para, para entender también un poco la, la dimensión del, del problema, ¿con cu ¿cuántas variantes al final tenéis de, del sistema? Mm. O sea, el sistema está certificado para poder monitorizar cualquier tipo de patología, cualquier tipo de situación. A día de hoy nosotros trabajamos sobre todo en dos áreas. La parte de seguimiento de paciente crónico, que son pacientes con una insuficiencia cardíaca, pacientes con, un, que estos son millones en España, con un EPOC, con diabetes, eh, con hipertensión, que son los que frecuentan más el sistema sanitario, los que necesitan más este seguimiento. Y luego, por otro lado, intervenciones clínicas que tienen muchísimo volumen, que son cirugías. Por ejemplo, las cirugías mayores ambulatorias te abren el canal, pero tú la noche estás en tu casa. Entonces, necesitan un seguimiento a las 24 horas, a 62 horas, entonces también lo hacemos nosotros. Preparaciones de pruebas, que los pacientes a veces no se pueden hacer las pruebas porque no van de todo bien preparados. Preparaciones de quimioterapias, seguimiento después de una quimioterapia, o sea, todo lo que necesite un seguimiento porque puede haber algo que no está funcionando bien, lo hacemos nosotros. O que esté funcionando bien, pero que el paciente se va a casa y sabe y siente que su equipo sigue detrás de él, se va sin miedo, porque es, no, pero mañana me van a llamar, no me han abandonado, ya me he ido a casa. Okay. me parece fantástico esto lo conecto con decías antes, no, o sea, comenta un poco por encima los beneficios que tiene para el sistema y estás contando tantas cosas no, Porque al final lo dices tú, cirugía que tiene mucho volumen eh, pacientes pues, de cáncer un montón de historias que al final también es que es mucha gente, muchos millones de personas al año ¿esto a nivel problema? O sea, ¿cómo de gordo es el problema económico y el problema social en la sanidad a día? ¿lo tenéis cuantificado? Sí, o sea, sobre todo eh, lo que tenemos más cuantificado es que la mitad de la población vive con una patología crónica. La mitad de la población, o sea, uno de cada dos, que es muy heavy, es muy heavy. Y luego hay un montón de situaciones, o sea, no se tiene cuantificado, hay cosas que no se tienen cuantificadas porque ni se puede. Lo que estamos viendo de cada, cada día de retraso, en, o sea, de, de una cita, un día más tarde, un día más tarde, un día más tarde, en diagnósticos críticos, es que eso no se puede cuantificar, pero es que es una locura. Es una locura. Y es que si teniendo las herramientas para poder hacerlo, ¿cómo no lo estamos haciendo? O sea, antes no se podía hacer, pero ahora sí. Entonces, en, por ejemplo, en Estados Unidos, que eso es una... Ahí lo tiene todo súper mal medido. Tres eh, trillones de dólares en ineficiencias. O sé sea, que es, es una locura. O sea, es un mercado que efectivamente lo que comentábamos antes, los ciclos de venta son largos. Eh, hay regulación. Pero es que la oportunidad es una locura. Sí, sí. Eh, y aparte, o sea, está por un lado lo, lo, lo que hablamos, no la, eh, la oportunidad porque al final es mucho dinero del sistema que se está yendo en hacer cosas que pueden estar automatizadas y luego lo que estamos viviendo yo creo que ya como, como casi crisis sociales que esto lo ves cada vez más, que ahí el, alguien pide una prueba y te dan para el año que viene me duele el hombro o tal, o, o me ha pasado no sé qué, me, en los seguimientos imagino que esto no pasa tanto porque al final has tenido una, una tienes algo ya diagnosticado y tienes un mayor seguimiento, pero si limpiamos entre comillas el sistema quitamos es. cosas que no hacen falta, habría hueco para todas esas personas que, oye, tengo un problema y no me hagas una prueba el año que viene, a lo mejor el año que viene, pues es un problemón. Justo. Hay una cosa que me pareció muy curiosa, que sabíamos que estábamos obviamente, o sea, hay, hay médicos y enfermeros que dedican muchas horas al día a hacer un seguimiento telefónico. Para algunos pacientes que lo necesitan, para otros que no lo cogen, pero claro, ¿cómo sabes si lo van a coger o no si no llamas? Pacientes que están perfectamente, pero no sabes si están bien o no si no les llamas. Entonces, nosotros llamando a todos y dándoles la información con un hospital...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 Claro, claro. No sé, si es que tiene, vamos, yo, yo, a mí me tenéis convencidísimo, tiene, tiene muchísimo sentido. Porque aparte, bueno, todos hemos, todos hemos estado en un hospital viendo la, la cantidad de gente que ahí nos han, han contado cosas. Eh, hablábamos antes de, de, también hablas de la regulación, que es un tema complicado. ¿Cómo afecta que en España tengamos... Eh, mercados sanitarios distintos, ¿no? Pues esto, en cada comunidad autónoma tenemos un sistema distinto, entiendo, lo has dicho antes, que tienes una certificación general para toda Europa, pero luego, ¿para cada comunidad tienes que hacer algo? ¿Funcionan las cosas muy distintas? ¿O, o, o más o menos, si tienes dominado España, te sirve para todos los lados? Sí, o sea, por un lado está lo que es la, la um, regulación y por otro lado está lo que es la interoperabilidad, que es poder trabajar con cada sistema eh, cada sistema informático de cada comunidad, de cada hospital. La regulación te sirve para Europa, en general. Luego sí que hay cosas de, por ejemplo, en España, luego tienes que trabajar eh, de acorde al esquema nacional de seguridad. Tienes que tener tus ISOs, pues, de seguridad, que, o sea, estamos en salud, no, no puedes fallar, obviamente tienes que hacerlo bien. Y luego está la parte de interoperabilidad, que ese es el gran reto que hay, no solo en España, en el mundo, que es que, eh, por ejemplo, cada, cada historia clínica de cada hospital o cada sistema informático es distinto. Entonces, tienes que integrarte con ellos de manera distinta y de manera individual. Entonces nosotros, sobre todo en España, sobre todo trabajamos con eh, sistemas hospitalarios privados. En el público también, pero o bien a nivel de estudio clínico o bien lo que estamos haciendo ahora es hablar con las consejerías, porque no tiene sentido que estemos implantados en un hospital público o dos hospitales públicos de Madrid, en dos hospitales públicos de Andalucía. Esto tiene sentido si se hace a escala. Entonces hay que hacerlo desde la consejería para que se pueda implementar en todos, en todos los centros. Por ejemplo, en Valencia, vamos a empezar ahora con la parte de atención primaria. Directamente a todos los centros. ¿o no? No, no tiene sentido eso, ¿no? De que tú porque, que a veces pasa, yo porque he nacido a este lado tengo este sistema y yo porque he nacido a este otro no tengo ese tratamiento, ¿no? Pues no, no, no, no nos parece justo. Claro, claro, tiene, tiene sentido. Aparte, lo que hablabas un poco de las historias, yo no sé si ha cambiado mucho eh, esta película, pero yo te decía antes ¿no? que hace, en otra vida trabajé en temas de investigación aplicando cosas en, en el ámbito médico, y por ejemplo, el historial del paciente, no, no hay una forma de tener tu, o no había una forma de tener tu historial unificado, de decir, oye, esta persona, todo lo que le ha pasado, esto, esto ahí avanzado? ¿O, ¿O crees que hay oportunidades por ahí? Porque porque, por ejemplo, yo como persona me gustaría algún día poder saber, pues, yo qué sé, pues tener mi historial y que me lo den, ¿no? Digo, oye, pues yo he pasado por varios hospitales, varios sitios, varios CEOs, están en Galicia, están en Madrid, están en Alicante, quiero saber todas las interacciones que me ha pasado o podérselo dar a alguien, eh, no tener que ir a un médico y contarle toda mi vida, como, como pasa cuando te cambias de sí. centro. Sí, tener como tu identidad virtual, digamos, de todo lo que te ha pasado, avanzado, pero no, todavía no está y están haciendo muchos proyectos, Sanidad Privada hace poquito publicó también, que van a hacer una entera operabilidad entre toda la sanidad privada, pero lo suyo es que sea sanidad privada y sanidad pública, y cualquier cosa, cualquier intervención que tengas, aquí o donde sea, está avanzando. Es que es un reto tan grande, y a veces le doy muchísimas vueltas, porque digo, es que claro, la forma es pues, tirarlo y empezar de cero, pero que obviamente no puedes tirarlo, ¿no? Entonces es un proyecto tan grande de hacer todo a la vez e integrar todo, que se va avanzando, pero que es una cosa que, que está llevando tiempo. ¿Qué, ¿Qué otras oportunidades ves en este espacio? ¿no? Y sobre todo, me imagino oportunidades que no vayáis a coger vosotros, porque estoy seguro que vosotros ya tienes detectada algunas otras oportunidades por ahí cercanas. Sí, es eh, sí, que yo creo que en salud hay tantas, tantas, tantas cosas que se pueden hacer, desde el ámbito de, de automatización, eh, no solo en la parte del seguimiento que hacemos nosotros, sino en cualquier cosa, eh, incluso administrativa, de todo se pueden hacer mil cosas. Luego hay una cosa que a mí me, me apasiona, que en algún momento creo que también haré en el futuro, que es tema de genómica, de, o sea, nosotros hacemos un, un seguimiento a gente que, que ya está malita y, que necesita, y, y si va, a a gente, va a seguir habiendo gente que está malita y que necesita seguimiento pero si podemos actuar antes y que nadie esté malito eso me parece la revolución va a tardar muchos años en venir pero ya se está haciendo y, y me parece brutal o sea, me parece una oportunidad ahí brutal y luego también la parte de tratamientos personalizados en la parte de oncología, en todo que sea cada vez más, más, más, más personalizado creo que es hacia dónde va a ir Claro. Hablando de esto de personalizado, que a mí también es una tendencia que me, que me gusta mucho, vosotros ya en, en el fondo tenéis un, un punto de esto, ¿no? Porque puedes tratar sí, con esas llamadas claro. a cada... ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis esta parte? ¿Cómo, cómo personalizáis un poco la, la experiencia con cada paciente? Sí. Eso, al final nosotros lo que tenemos es... Eh, lo que es Lola eh, tiene protocolos de seguimiento basados en la evidencia por cada patología. La realidad es que eh, yo no tengo solo una patología. A mí me pasan varias cosas y, eh, y tengo que controlar varias cosas, entonces lo que damos a la oportunidad de los profesionales sanitarios a que puedan personalizarlo ellos. Digamos, imagínate que tú ya tienes una cosa predeterminada y dices, ya, pero también quiero añadir esto y esto, o quitar esto y esto, o subir estos valores, esto y esto. Entonces, ahí lo activan para cada paciente lo que necesitan monetizar para cada uno de ellos. Y luego, obviamente, dentro de la conversación, yo creo que el, el, el gran reto de que la satisfacción que tenemos con los pacientes es brutal, es por la experiencia que tienen ellos hablando con Lola. Por la parte que ponemos, un esfuerzo brutal desde haber se, hemos creado nuestro propio sistema de diseño conversacional. Tenemos un equipo solo dedicado al diseño conversacional para que los pacientes se sientan escuchados, sientan que le estamos hablando a ellos y no al vecino y que nos acordamos de lo que han dicho en el pasado. O sea, no es una cosa puntual, sino que sabemos quién eres, estamos cuidando a ti. Y luego la parte que comentábamos antes de eh, gestión de la conversación, de latencias, de que sea natural, de que te expreses como te dé la gana y esta tarea eh, del algoritmo de procesamiento natural, entenderte y clasificarlo. Entonces, eso es una gran, gran, gran parte de esa personalización y que lo acepten luego ellos. Esto que has dicho es un reto de la leche, porque a día de hoy yo todavía digo Alexa pon no sé qué canción en y inglés no. y Alexa me dice: Perdona, pero tienes un inglés muy malo. Sí, eh, sí, sí. Eh, eh, ¿Vuestros algoritmos son propios ahí? ¿Os apoyáis en alguna tecnología? ¿Cómo está el estado un poco del arte de todo esto? Pues creo que ha empezado Rubio de alguna obra, perdón. Sí, tranqui, tranqui. <ríe> <Unexpected>. <ríe> eh, siempre cuando hemos empezado, hemos empezado con tecnologías de terceros porque no tiene sentido de primeras. Porque no tienes datos, básicamente, para desarrollar tus propios modelos, pero a día de hoy tenemos en la base de datos un millón de respuestas, vale un millón de respuestas de pacientes. Entonces, eso es lo que nos permite crear nuestros propios modelos que permiten, que al final no, no, no hace falta entrenar cada pregunta o cada eh, cosa con un millón de respuestas, pero como tienes un millón, sabes cuáles son las mejores. Entonces, tienes el mejor modelo para lo que tú estás haciendo. Igual, Alexa, Google no están especializados en salud. Nosotros estamos súper especializados en lo que hacemos y recogemos, seguimos, entiendo a base de datos con lo que estamos haciendo. Entonces, por eso, nuestros, ahora sí podemos desarrollar nuestros algoritmos y que sean, o sea, la, la cura sí que tenemos ahora es casi, obvio, nunca va a ser del 100%, pero casi del 100%. Qué bueno. Y, y como esto además es multi, multilingüaje, ¿no? Por pues fin lo has dicho, oye, pues en España vais a Estados Unidos. Eh, entiendo que cuando, cuando cambias el lenguaje necesitarás tener datos también de, pues en ese idioma, pero eh, os reaprovechéis parte del conocimiento. Es decir, vuestro sistema os puede decir, oye, ya lo sé hacer bien en español, ahora para abrirme en Estados Unidos necesito mucho menos datos o sigo necesitando el mismo momento? Hace, hace falta menos, ¿por qué? Porque ahora que ya tenemos volumen, hacemos dos cosas. Por un lado hacemos una parte de transfer learning que es coger de todas las cosas que tenemos cuáles son las que mejor funcionan y no es traducirlas tal cual, sino es un poco como adaptarlo a otro idioma. Y luego por otro lado también al tener ese volumen somos capaces de crear fases de entrenamiento sintéticas adaptadas en otros idiomas. Entonces eso ya nos da un nivel muy alto para poder comenzar en otros. Luego la clave es pues, el slang de cada país, pero ya partes con una base muy muy alta y luego una cosa muy clave para escalar sistemas de inteligencia artificial y sistemas automatizados es tener sistemas automatizados tú para detectar qué es lo que no está funcionando. Entonces nosotros tenemos nuestros propios sistemas que eso sí que tienen un 99% de acura que nos dice cuándo una llamada no es perfecta y dónde está, porque ahí es donde tenemos que revisarlo y entrenarlo, pero eso es la clave para luego poder escalarlo. Claro, qué chulo. ¿Y cómo tenéis compuesto el equipo para, para hacer todo esto? Porque imagino, por lo que has dicho, no tenéis expertos en, en datos e inteligencia artificial, ¿cómo lo tenéis compuesto? Pues eh, nosotros somos ahora 12 personas, Marcos y yo somos los dos fundadores, lo decía antes, los dos eh, ingenieros biomédicos, yo ingeniería lo, dejo, lo dejé rápido, Marcos, sin embargo, sí que se especializó en IA y, de hecho, antes de entrar en Tugubi llevaba un equipo de inteligencia artificial de una startup de salud aquí en España. Y ahora mismo, cinco personas están en ingeniería, cinco personas están en producto y dos personas estamos en negocio. Vale, mola. Eh, quería irme con, ¿cómo decirlo? ¿Cómo habéis construido esto? Eh, o sea, por fases, ¿no? Por decirlo así, porque suena muy complicado. Y, y sé que tiene partes muy complicadas y has dicho un poco que estabais, conocíais, eh, tenéis gente, teníais contacto, es decir, vuestro arranque en el, en el sector ha sido más fácil porque estabais ya un poco metidos pero entiendo que la primera versión pues tampoco podríais gastar mucho dinero ni hacer algo tan complejo. ¿Cómo habéis faseado el desarrollo y cómo os habéis financiado conseguido los recursos en cada fase para poder construir lo que teníais que construir? Yo creo que, que es una gran ventaja que los dos fundadores sean técnicos porque puedes hacer muchas cosas tú entonces eso la verdad es que los primeros prototipos los hicimos nosotros sobre todo marcos decir pero eh, los hicimos nosotros y me acuerdo que las primeras digamos las primeras llamadas que lanzamos a pacientes ya más escala fue cuando covid que es cuando hacía falta más cuando empezó la primera hora hacía falta este seguimiento y, y estamos o sea, ni automático ni leches. Estábamos nosotros programando... O sea, obviamente el sistema era automático, pero nosotros programando ahora está Ahora podemos lanzar tres porque si lanzamos más eh, tenemos que dar una cadencia de tal para que no pete el servidor para no sé cuánto. Entonces, eh, pues dedicando mucho tiempo a que todo estuviera funcionando bien así, eh, que la experiencia conversacional fuera OK, o sea, no fuera nada del otro mundo. Es muy curioso que una de las métricas que medimos... Nosotros llevamos trabajando dos años y, y medio. Una de las métricas que medimos es la satisfacción del paciente con el seguimiento de Lola. Cuando empezamos, estas primeras iteraciones, 3,5, que dijo, oye, 3,5 sobre 5, no está mal para, para lo que sabemos que hay detrás. El año pasado 4,2 y este año 4,7. O sea, es que, es, es, y pacientes que llevan ya mucho tiempo con nosotros, entonces el, el cambio ha sido brutal. Entonces empezamos ahí de, vale, algo funcional, sobre todo para validar de que de verdad para los pacientes lo aceptaban, que era algo que los médicos decían, es que yo no sé si mis pacientes van a querer hablar con un asistente virtual. Sí, pero claro, había que demostrarlo. Para ver si los médicos lo aceptaban, de si esta es la información que ellos necesitan para de verdad fiarse de la inteligencia artificial, derivar parte del trabajo y ellos poder enfocarse en otras cosas. Bien, nos valió con eso. Ahora mismo tenemos, bueno, ahora mismo nos integramos con los hospitales, antes no. De hecho, antes ni siquiera teníamos nuestra plataforma, teníamos ficheros, que era, bueno, lo que era, lo que, como hemos empezado todos, luego desarrollamos la plataforma. Entonces, pues ha sido un poquito ir validando cosas, qué es lo que hace falta y desarrollando y ampliando equipo en lo que hace falta. Cuando empezamos, cuando hicimos estas primeras pruebas, ya Marcos y yo ya no, no necesitábamos más manos y contratamos a las dos primeras personas y lo hicimos a través de premios. Siempre también eh, hemos estado muy activos en la parte de, de financiarnos a través de, de premios o subvenciones públicas. Y también hicimos una ronda pequeñita con eh, Bolsa Social y con Fondo Bolsa Social. Y ahí nos permitió contratar a, a Elena y a Julio, que también una cosa que nos parece muy bonita es que en, en dos años y medio no, no ha habido rotación, no se ha ido nadie de, del equipo. Y ellos cuando entraron ahí... Elena, también ingeniería biomédica, también había trabajado en una empresa que, que empecé yo trabajando y, y se encargó de, de hacer que Lola entendiese todo lo que decían los pacientes, Julio, todo el procesamiento de gestión de flujo de datos y poquito a poco fuimos incluyendo a personas en gestión del diseño conversacional, porque al principio lo hacía yo, pero si me tenía que meter en negocio pues ya no podía estar tanto el producto y personas también de front, porque es cuando empezamos a desarrollar la plataforma para los profesionales sanitarios. O sea, que no fueran ese intercambio de ficheros, sino que ya pudieran utilizarlo ellos directamente. Y el año pasado eh, empezó a acompañarnos también de Venture City y entró también en Enisa, que nos permite también ampliar el equipo, siempre pensando también en la parte técnica, porque teníamos luego la parte de interoperabilidad, dispositivo médico, etcétera. Y consideró un Neotech también hace poquito, que nos ha dado un buen impulso. Y hace unos meses incorporó Jorge, que es enfermero, pero es gestor también, y que es, es perfecto, la verdad, porque conoce el ámbito clínico y, y conoce también cuáles son los KPIs ¿no? de los hospitales y que está llevando conmigo la parte de negocio ahora mismo. Eh, qué, qué chulo. ¿Y tenéis pensado hacer alguna más ronda, más inversión? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el roadmap para los próximos meses? Sí, o sea, al final... Lo que hablábamos antes, ¿no? los, los ciclos de ventas son largos, tenemos la suerte de que tenemos un pipeline bastante grande, sobre todo de momento la parte de España y de Europa, ya también que estamos en varios idiomas, también nos ha ayudado bastante eso. Entonces, lo que ahora mismo necesitamos es contratar más gente, estamos buscando ya, aprovecho, gente de desarrollo y de negocio, gente de regulatory y de interoperabilidad, y a final de año le una ronda un poco para seguir impulsando eh, la parte del equipo y la parte comercial. Ah, pues, si, si alguna inversión no está escuchando, escribir a María, que, que, que pinta muy, muy bien todo esto que, que estáis haciendo. Eh, a, a nivel de, de dónde estáis funcionando, porque ya estáis integrados en varios sitios, ¿cuáles cuál son vuestros clientes estrella o decir o, o que puedas decir? Porque entiendo que también aquí podrás contar lo que puedas contar. Sí, sí justo. Eh, estamos trabajando a nivel de farma eh, con top 4. Farmas eh, a nivel internacional, eh, obviamente tienen su edad en España, pero son a nivel internacional. Y luego en hospitales, eh, en septiembre podemos decir también con qué cuatro hospitales vamos a sacar una validación clínica, un estudio clínico. Y pues trabajamos con Riviera de Salud, trabajamos también con Grupo Quirón, trabajamos con Sanitas, poco los, con los que todos conocemos, que, que tienen varios hospitales, varios grupos, y pues ahí estamos. Eh, eh. Y en Portugal también, desde hace poquito, también con, con grupos de hospitales privados. Qué guay. Y ¿qué has, has aprendido? Cu ¿Cuáles son tus principales aprendizajes en, en, en toda experiencia, en toda esta experiencia montando tu cubi? Uf. Eh, supongo que muchos. Eh, eh, eh, así los primeros. Creo que estoy aprendiendo mucho de, de la parte del equipo, de lo importante. O sea, creo que inconscientemente de la cultura que hemos formado, ya consciente, ¿no? Pero al principio de eh, Claro, cuando hablábamos con la gente de... No, no, es que no sé quién lleva dos años y medio, no sé quién lleva dos años técnicos de la leche. sabes que hay una rotación brutal. Dicen, pero ¿cómo lo hacéis? Y claro, ahora que nos juntamos más con la gente a la presencial y tal, es que tenéis una cultura de la leche. Al principio fue inconsciente, yo creo que la forma que, que Marcos y yo éramos, no pues de cómo fomentar esto, de cómo hacer crecer esto, porque cada vez vamos a ser más y queremos mantener esto, es súper importante. Y luego otra de las cosas, yo creo que es lo que hablábamos al principio, ¿no? de... Por ser ingenieros, es verdad que a veces parece que nos complicamos la cabeza de, de todas las cosas que se pueden llegar a hacer y lo importante que es mantenerlas simples. De que no, no hace falta buscar la solución más enrevesada que puede conseguir. No, no, si con algo mucho más sencillo, que obviamente tiene su complejidad detrás, ¿no? Pero ¿por qué vas a hacer? ¿Por qué vas a mostrar a tu cliente o a tu usuario lo complejo que es? No hace falta. Pues lo más sencillo posible. Entonces, siempre buscar el equilibrio entre... La, que, sea, que sea perfecto a nivel técnico, porque lo que hablábamos antes es, es salud no puedes fallar en sanidad, pero que sea lo más sencillo posible para el usuario final. Entonces, eso es como una cosa que, que vamos aprendiendo todos los días de si nos ocurren ideas, vale, pero ¿qué implica esta idea para, para después? ¿El beneficio es tan grande? No, pues entonces la vamos a complicar la, la, o liar la cabeza para nada. Entonces, buscar ese simple equilibrio. Es muy buen punto, ¿no? Porque al, al final a todos nos pasa que a nada que hay una mínima fricción por hacer algo, no lo acabamos dejando de hacer. Lo haces el primer día que estás súper motivado, pero sí, el tercer sí. día ya o, o, o hace solo o, o no lo vas a hacer. Sí, sí, sí. No, y también un poco en, entonces en, en Roadmap de desarrollo, eh, obviamente tenemos lo, lo que sabemos que tenemos que ir haciendo, pero ya no, no intentamos que no nos ocurran mil ideas felices, sino todos los meses hablamos con pacientes aunque el paciente no, o sea, no paga, no es el cliente, pero todos los meses más o menos con un 10% de los clientes que tendemos le llamamos nosotros personalmente para ver qué le ha parecido, para ver qué se puede mejorar, para ver... Hay gente que... La gente que lleva más, lleva un año y un mes más o menos, con seguimiento continuo, que es cuando tuvimos el certificado, antes no podíamos empezar a vender. Y no tan tanto la diferencia, o sea, yo mismo puntuando, es que la voz ha cambiado, no sé qué, es que... Y hay cosas que no han cambiado, ¿eh? que es la percepción pero no tan, tantísimo esa diferencia, entonces es súper importante desarrollar el, el, el roadmap o mejoras en función de la realidad, de lo que me están contando, que se puede mejorar o lo que ellos perciben que ha mejorado ya. Eh, eso mola, ¿no? El que, el, el que se van acostumbrando ¿no? y cada vez les gusta más. Eso mola, sí, sí, sí, que... sí. La verdad es que sí. María, hablas antes de... os sea, habéis financiado con premios y que, y que también tenéis mucha llegada orgánica... Eh, como, claro, es que tiene mucho sentido. Al final, me imagino casi que ha sido una apuesta estratégica, ¿no? El decir, oye, pues, sí. cómo, Cuéntanos un poco cómo lo planteasteis desde el principio, cómo habéis conseguido esto, porque muchas veces, yo creo que a veces desde, desde el mundo startup hacemos premios. Esto es como, esto no sirve para nada. Pero claro, lo, lo puedes aprovechar si tienes un planteamiento estratégico por detrás. Justo, o sea, nosotros necesitamos también ponernos en escena, porque cuando empezamos, pues éramos María y Marcos, y son María y Marcos nadie. Entonces, necesitábamos ponernos en, en, en el environment, en el environment de salud y en la parte también de, de compañía, de startup. Entonces, si, si vemos un poco histórico de premios y programas que hemos participado, están o lo más clave a nivel startup, South Summit, el de ahora de, de hace nada, o en las partes de salud, que es pues, un health start, que es el programa de los más importante en España, de solo, de hecho, es un programa que ayudan a um, spin-offs de los hospitales o de universidades, de Deep Tech, de salud, a impulsar la parte de empresas. Nosotros hemos sido la única empresa que nos han aceptado participar porque consideraban que era también a un nivel de Deep Tech suficientemente interesante para poder potenciarlo directamente desde la parte pública. Entonces, necesitábamos tener... Bueno, y por otro lado, un apoyo financiero que desde el principio que siempre te viene muy bien, ¿no? Entonces, necesitábamos tener ese reconocimiento de estar puestos en el mapa porque luego la parte orgánica, ¿quién está de jurados muchas veces en esos en esos premios? Pues eh, la parte de innovación de los hospitales, la parte de innovación de las farmas, ya tienen en el mapa. entonces Y tú ya los tienes a, mí, a ellos en el mapa, entonces luego si vas avanzando, vas generando evidencia, vas generando productos, solo vas enviando y dices, ostras, es que esto también me viene súper bien, ¿no? Entonces ya es ahí un poco como hacíamos nuestro pipeline de ventas también a través de estos eventos. Claro, tiene, tiene todo el sentido, pero, pero o sea, a veces es pensar, ¿no? ¿Dónde está esta gente? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo generar la confianza? Claro. Porque, claro, es que lo vuestro es algo que confías de primeras o, o la penetración en el mercado es muy compleja, porque casi que luchas contra los vicios del sistema, ¿no? O sea, esto se ha hecho toda la vida viniendo a, al médico. No creo que un chisme artificial vaya a ser capaz de hacerlo mejor, ¿no? O sea, para, para cambiar esa percepción es muy complicado. Yo creo que es eh, con evidencia. O sea, obviamente, por lo que hablamos antes, todo el mundo puede decir hago esto, hago lo otro, yo necesito ver que de verdad haces eso. Y necesito ver que con mis pacientes podemos hacer eso. Los primeros pacientes que hicimos una validación clínica eran pacientes, se llamaba literal la unidad, paciente anciano con insuficiencia cardíaca. Pacientes de más de 80 años. Y es la primera que nos impulsó y nos dio esa evidencia para seguir. O sea, como lo más complejo de lo más complejo, vamos a ver qué tal. Entonces, es un poco coger el, el toro por los cuernos ¿no? y, y decir, vale, pues si esto está funcionando aquí, que tenemos estos datos, ir compartiéndolo y ir generando más. María, ¿dónde os veis, yo qué sé, dentro de 10, 15 años? Eh, que, que ya es casi, es casi como en otra vida desde el punto de vista tecnológico. Sí. ¿Dónde, ¿A dónde te gustaría que llegarais? Ojalá, ojalá saberlo o no, pero o sea, un poco a nivel tecnológico también, eh, lo que te comentaba antes, creo que lo que estamos haciendo a nivel eh, modernización y seguimiento automatización, la voz telefónica es lo más, complejo que hay, lo más complejo que hay. Entonces, de ahí lo que queremos ser y estamos siendo son referentes en inteligencia artificial conversacional por voz en salud, súper especializados. Y lo que no sabemos es si vamos a desplegarlo todo solo o haciendo acuerdos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora también es ser API First, o sea, nos integramos con cualquier plataforma, bien de historia clínica, bien de telemedicina, que ya están desplegadas por todo el mundo, entonces, lo que vemos es estando integrados en todo el mundo. O sea, que cualquier sistema de cualquier hospital tenga la opción de poder cuidar a sus pacientes a través de un canal que sea más adecuado para ellos. Empezamos por lo, a la voz, que es lo más complejo, igual que empezamos la evidencia, lo más complejo y esto tal, luego podemos abrir otras cosas, ¿no? Pero ya sabemos que lo más complejo somos los mejores y ya tenemos esa confianza. Entonces, ya luego... También es, el ciclo de ventas es largo, captar clientes es largo, pero el, el, el lifetime value de sus clientes en sanidad también es muy largo, entonces ya tienes esa confianza, ya tienes esos contratos y ya puedes luego penetrar con otro tipo de soluciones. Claro. Esto que has dicho es clave, ¿no? Porque pasa con, con un B2B casi siempre, con una vez que te integras sí. con, un, con un corporate, dices, me puedo tirar años. O sea, hay, hay casos... O sea, yo en mi empresa anterior, pero tenemos clientes que ya una vez cerrada la empresa siguen utilizando el sistema. ¿verdad? Sí. O sea, me refiero, es de esta... Es, de <risa> es el éxito, que ¿eh? Claro. Sí. Pero, pero, claro, en salud entiendo que todavía más, porque mover un sistema de salud, pues es complejo. Lo típico, hoy hacemos algo y esto va a estar aquí 25 años, o los que sea, pero va a ser mucho tiempo. Incluso, imagínate, lo que hablábamos antes de eh, los... En Pharma tenemos esos dos modelos, ¿no? De distribución, por así decirlo, y de crear productos en conjunto. Esos productos son para eh, entender cómo se comportan los pacientes a largo plazo con ciertas terapias, porque luego ayuda a negociar el reembolso de esas terapias. esas mm. terapias no son de 5 años ni de 10 años. O sea, estos productos tienen que garantizar que van a estar durante mucho tiempo. Claro, claro. Es que es la... Bueno, y, y ahí se juega mucha pasta las formas, o sea que... Sí, sí, sí. Eh, María, ya... Mmm, va, vamos encarando un poco la parte final y me meto cosas como... Más, más cerca de tu persona, ¿no? Relacionadas con la empresa, cerca sí. de tu persona. ¿Tú como emprendedora, a qué le tienes miedo? ¿Tú como, perdón? ¿Como emprendedora, a qué le tienes miedo? No sé si tengo miedo como tal a cosas... Creo que lo, lo único que sí que he hablado con Marcos alguna vez de, de miedo es de que de que se nos olvide en algún momento por qué estamos haciendo esto. Porque, por ejemplo, sí que nos han venido muchas oportunidades de... o sea A nivel de tecnología conversacional por voz, a día de hoy en el mercado el desperdicio de pacientes somos los mejores para salud o para lo que sea. Entonces, mantener el foco en por qué estamos haciendo esto, en salud. Y luego, por otro lado, que el equipo, y eso también le, le, le perturba mucho a Marcos, que el equipo esté motivado igual que estamos nosotros en lo que estamos haciendo. O sea, eso sí me da un poco de miedo. De, de que no sientan que lo que están haciendo, a lo mejor, el impacto que puede tener, cómo transmitir, porque los fundadores lo damos por hecho, ¿no? Sabemos por qué están haciendo esto, sabemos el impacto que tiene, cómo transmitirlo siempre y que también sientan mis parte. Creo que sobre todo eso. Buenos puntos. Y... ¿Y cómo has tenido que crecer a nivel personal en, en ese tiempo? Porque claro, no, no es lo mismo pues, como estabas antes, ¿no? De investigadora, que tiene su rey y demás, pero claro, ahora pues, creas algo desde cero, te enfrentas a, a, sí. a un montón de situaciones distintas, lo que dices tú, ahora gestionas un equipo de 12 personas que luego serán no sé cuántos. Eso, por lo general, implica una serie de cambios internos. ¿Has cambiado mucho? ¿Es que has evolucionado en algo? Yo siento que me he hecho muy mayor muy rápido, <risa> porque cuando o sea, empecé con 22 años, y, y claro, pues no había gestionado equipos nunca. Hay muchas cosas que no había hecho nunca y que tienes que aprender a ver el cielo de la luz y, puedes, y tienes que hacerlo bien. Eh, estás, o sea, estamos negociando con CEOs o con directores médicos de compañías muy grandes, de compañías internacionales, directamente de también desde Estados Unidos. Te tienes que hacer mayor muy rápido, tienes que coger experiencia muy rápido. Y a mí, eso para mí, la clave ha sido rodearme de gente que ya lo ha he hecho. O sea, también, igual que hemos tenido suerte de que hay cosas que, que han venido, muchas cosas que han venido orgánicas. Tengo la suerte de sentirme muy arropada siempre que he pedido ayuda. De emprendedores que ya llevan muchísimo tiempo en salud o no, de directivos, siquiera emprendedores, que también llevan mucho tiempo, que por lo que sea les ha gustado el proyecto y nos están apoyando desde el principio. Y eso me ha hecho crecer mucho. Y yo creo que es lo que nos vamos tanto a amar como a mí y lo que nos está ayudando a, a seguir y hacer las cosas bien. Qué bueno. Con lo dices de, de, de la juventud, porque es verdad que eres, que eres muy joven, ¿Tú has notado alguna vez que, que ser tan joven te haya, te haya lim, limitado? ¿En una conversación pues, alguien no te tome en serio? Sí ¿Lo has notado como, como un stopper o ha sido algo a favor? Depende. Yo creo que al final depende de, de la persona que tengas delante. Creo que en algunos casos no tanto ser joven, sino... Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Si alguien te cuenta algo con pasión, eh, sin querer empatizas. Seas joven, seas mayor, seas lo que seas. Entonces, creo que la gente que nos está apoyando creo que es más por eso que por ser joven o no joven. Eh, creo que por otro lado sí que hay otras personas que si no o que incluso no te dan la oportunidad de contar porque piensan que todavía no tienes que contar por así decirlo, entonces sí, es algo que que a veces tienes que luchar literalmente a mí me frustra un poco pero, pero bueno, es algo de lo que hay y, y, y creo que igual que hablábamos de que clínicamente cómo convences es con evidencia de lo que haces, creo que aquí también entonces que, que llegará el momento de que diga, pues igual, igual si sí tiene algo que contar, ¿no? Sí, o que se arrepienta. Eso, luego años después tendría que haber hecho caso a estos que luego le han petado y me hubieran solucionado muchos problemas. Eso es lo que tiene. Eh, eh, María, también en esta línea de... Eh, me gusta mucho preguntar por los hábitos también. O sea, ¿Tú tienes hábitos en tu día a día que te ayuden un poco pues, pues a la gestión emocional, a, la, bueno, a estos retos, a, a equilibrarte más? Ahora sí, antes no. Y ahora sí, un poco la fuerza a veces, ¿no? De cuando empezamos o cuando empecé... Eh, por lo menos yo me notaba inmortal de, tengo energía para, para 300 años, para levantar 300 camiones y esto va a durar siempre eh, la energía también se acaba entonces recuerdo el año pasado en un mes que la energía se acabó, entonces sí que siempre había, hasta empezar a emprender, había tenido muy buenos hábitos de todo, de dormir, de comer de deporte, ahí pues empiezas a trabajar muchas, muchas, muchas horas todos los días de la semana y los perdí un poco y el año pasado hubo un poquito de llamada de atención y, y los empecé a recuperar. Entonces ahora sí que intento todos los días, o casi todos los días, hago yoga, tampoco es un deporte loco, pero me ayuda a parar. A hora y media, como me desconcentre, me pego una leche, entonces tengo que estar concentrada en lo que estoy haciendo. Eh, me despejo muchísimo, intento hacerlo por la mañana, porque ya empiezas el día con otra energía. Intento dormir, no siempre se puede, pero intento dormir bastante bien y, y pues comer bien un poco, lo básico. Es ¿eh? que tampoco tienes que hacer cosas extraordinarias, <risa> es cuidarnos un poco, como el resto de personas. Sí, sí, no es eso, pero es equilibrarte. A lo mejor tienes que hacer una versión de Lola que te llame y te diga, ¿has dormido bien? Sí, eh, un poco. ¿Has hecho yoga? <risa> sí, sí, sí. Que se me manda mi hermana que luego me ve caña y me regañe, pero... <risa> Sí, pero al final es eso es cuidarse un poco, no, no, no perderse sí. en, en el camino sí. que... Tiene mucho que ver con un poco lo que decías antes tú también, lo que te da miedo, ¿no? De, de recordarte por qué estás haciendo esto. O sea, pues, mm. pues lo tienes que llevar a lo personal también. Sí, sí, sí. Eh, María, ya para acabar, eh, ¿quién te inspira a nivel pues emprendedores o de personas? Eh, en, en, ¿De quién sacas inspiración? Mm. Pues... O sea, saco inspiración de, de, de muchas cosas, la verdad. O sea... Soy una persona que, que me, me emociona bastante rápido con muchas cosas, o me ilusiono muy rápido con muchas cosas, y sobre todo me inspira la gente, lo que hablamos antes, la gente que transmite pasión. Haga lo que haga, haga absolutamente lo que haga. También trabajo mucho con, con niñas, un poco intentando fomentar, pues también la parte de, que existe, la parte de ingeniería, que, que puedan ser ese tipo de cosas. Y hay algunas que, que te cuentan cómo se imagina su futuro. Y es que es se imaginan es eso, también con energía para, para comerse el mundo, para llegar a Plutón. Y eso me inspira muchísimo eh, y luego también ver, y a lo mejor me repito, ¿eh? pero el, el equipo en el día a día, cómo también eh, dan, dan el alma por todo y es como, Dios, qué, qué bonito que estemos consiguiendo esto y, y otros equipos, ¿eh? ni siquiera no solo los nuestros, otros equipos que están dejando, vamos, dando todo por conseguir un objetivo, o son sea, la gente que pone pasión es lo que me inspira, yo creo. Eso, eso mola mucho. Conecto con esto que has dicho, aprovecho, eh, eh, como has dicho, ¿no? que conectas con, con estas chicas para, para tratar de fomentar la ingeniería en, en las mujeres, todo lo que es el tema STEM, que, que la verdad que hace mucha falta. ¿Qué nos hace falta como sistema para, para cambiar un poco esto? Porque, porque es verdad que está muy desequilibrado ¿no? el, el porcentaje de hombres y mujeres en, en carreras más científicas. Es una cosa que yo he preguntado mucho, porque es verdad que yo cuando lo elegí, no, no, o sea, no era no hacer no hacerlo, ¿sabes? Entonces... Eh, Creo que sí que eh, ahora según y también iba creciendo o según avanzaba en la universidad o van aprendiendo, es verdad que cuando pues vas a eventos o, o ves la tele o cualquier cosa no, no hay muchas mujeres. Entonces es verdad que desde pequeñito si no ves cosas eh, no te las imaginas. Y creo que hay veces que cuesta imaginárselas. Entonces creo que por un lado intentar, porque las mujeres las hay, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces pues, no salen. Entonces intentar también fomentar que las vean y, y hacerlo natural. Yo muchas veces creo que ni siquiera, tampoco hay que hacer cosas específicas para no que, que se naturalice, como todo. Buen punto. Aquí tenemos un gran ejemplo, María, que nada, todo, que, que inspira a mucha gente. Yo también creo que, que la inspiración y al final tener referentes, que vea simplemente que es, es posible, ha pasado en todos los ámbitos. No, no había emprendimiento tecnológico en España hace 20 años y, y los primeros que lo hicieron inspiraron el camino por pues lo mismo. Pues Ahora empieza a haber muchísimas emprendedoras haciendo cosas flipantes, que también inspiran a muchas otras. Entonces, oye, naturalicemos, enseñemos, veamos que, que todo el mundo puede hacer cosas maravillosas y como poco que las nuevas generaciones no se autolimiten, ¿no? Que oye, pues Eso ya es. que cada uno haga lo que quiera. Eso es. Por lo menos intenten. Que todo, que todo el mundo sienta que es otra opción. Eso es. María, ya para acabar, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Por dónde te pueden contactar? Eh, si quiere alguien, si no, está, no creo, porque no estoy diciendo no en es hospitales, pero imagínate, no estoy escuchando un, un hospital y diga, quiero esto. Me encantaría ¿por... que estuvieras hospital. Pues, estoy un hospital. O vienen desde la web, o en formulario de contacto, o bien directamente a mí, maria.com. Y luego, redes sociales, no soy del todo activa, la verdad no soy muy pro de redes sociales, lo que uso sobre todo es LinkedIn. No, pues perfecto. buscar María en LinkedIn, que la encontréis fácilmente. Eh, aparte de LinkedIn, pues si pones María Tucubí, seguro que aparece. Y, y, bueno, es que otra cosa, yo, yo ya no soy María González. Yo soy para el mundo soy María Tucubí, pero... Eso, eso suele pasar, ya cuando tienes empresa eres nombre más el nombre de la empresa. Sí, sí. <ríe> María, eh, muchas gracias por este ratito, por compartir tanto. Y sobre todo porque estáis haciendo algo que puede cambiar el mundo para mejor, que eso es maravilloso. Muchas gracias y a todos los que nos estáis escuchando, ya sabéis, apoyar este tipo de proyectos que molan mucho. Hasta la próxima semana y un fuerte